Te doy la bienvenida de nuevo a un video de Epsilon Academy Epsilon Academy con integrales de este estilo Para que practiques, para que entiendas cómo es la resolución eh, Trabajar bastantes cositas ahí que son importantes Te invito a que pauses el video, que le eches un vistazo Que lo intentes resolver por ti mismo o por ti misma Y ahorita comparamos juntos la resolución, ¿te parece? Listo, empecemos Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien, mi gente. En este ejercicio vamos a tener una, un análisis importante, pero antes vamos a invitarte a que te suscribas, que actives las campanitas, las notificaciones y también que visites nuestra página web, epsilonacademy.com, para que conozcas sobre nuestro servicio Epsilon Plus. A ver, muchachos. Integrales donde hay cosecante y hay secante. Mmm... La derivada de la secante, secante por tangente, la derivada de la cosecante no tiene mucho que ver con esto, ¿cierto? Eh, no tiene mucho que ver con la secante, entonces aquí cambio de variable, está como complicado el asunto. La cosecante está elevada a la 3, la secante no. Aquí podríamos mirar entonces y transformar esto con puros senos y cosenos a ver qué va dando. Capaz de reescribir la expresión que tenemos en algo diferente que sí conozcamos va a hacer que nosotros podamos técnicamente resolver esta integral con caminos mucho más sencillos. Entonces, ¿qué te, ¿a qué te invito yo? Atención, por favor. Imagínate que tú tienes esta expresión suelta, solita. Sácala de la integral un momento. Mira que lo que voy a hacer de aquí en adelante no tiene nada que ver con integrales. Es pura trigonometría. Yo te puedo decir a ti que la cosecante a la 3 de X por la secante de X es 1, la cosecante es el inverso del seno, 1 sobre seno a la 3 de X por, la secante es el inverso del coseno, coseno de X. Entonces mira que en el fondo tú podrías decir que esto es así. ¿Sí o no? Estamos pensando, por así decirlo, como haciéndole la psicología inversa a algunas identidades trigonométricas que se puedan llegar a presentar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 Epsilon plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo sin con ¿Aquí para qué vamos a estar separando esto en dos fracciones si de allá es donde venimos? Pero uno, uno, nos tiene que llamar la atención porque se suponía que hay una identidad trigonométrica fundamental que el seno cuadrado de X más el coseno al cuadrado de X es 1. Y aquí, aplicando también la filosofía de lo que sería la psicología inversa, tú podrías separar esto, sí o sí, en una sumatoria de dos fracciones. Tú me vas a decir, ¿cómo así que sumatoria de dos fracciones? Vale, tú eres loco. Sí, mira, yo te podría colocar aquí, por así decirlo, vamos a copiar esto completito hasta acá, otra fracción aquí, donde en una vamos a dejar el seno cuadrado y en la otra vamos a dejar... El coseno cuadrado y son dos fracciones que se estarían sumando. Entonces en ese caso, hasta el momento, tú me puedes decir que estamos en una clase de integrales. Uh -uh. No papá, aquí estamos en puro trabajo matemático de trigonometría. Aquí no tiene nada que ver con cálculo todavía. Mira la primera expresión. Tú dices la primera expresión, sí o sí, acá tendrías el seno cuadrado se cancela con el seno en la 3 y abajo quedaría seno de x por coseno de x. 1 sobre seno por coseno, mientras que en la otra, uy, en la otra, se está yendo el coseno cuadrado aquí arriba con este panita que está aquí abajo. Y mira que nos está quedando sí o sí en la otra, básicamente, vamos a reescribir estas, vamos a copiarla para que sea mucho más fácil para ti, vamos a olvidar un momentico de la integral, recuerda que la meta es conseguir la integral obviamente, pero... Aquí en este caso, mira que el seno cuadrado se fue, se perdería, y este seno quedaría elevado a la 1. Y arriba, ¿qué tenemos? Un 1 también. Entonces, atención ahí, porque arriba tenemos 1 sobre seno por coseno. ¿Y te acuerdas que veníamos de 1 sobre seno a la 3 por coseno? Entonces, nos está permitiendo reducir el tamaño... De, esa, de ese denominador, la potencial denominador el hecho de haber transformado el 1 como este, esta identidad fundamental que está aquí arriba. Al haber hecho esto, mira que este seno a la 3 se reduce a seno de x. Y esta otra que está aquí, esa se va a poder resolver sin ningún problema ahorita cuando quisiéramos trabajar lo que sería la integral. Mira que en este caso el coseno al cuadrado quedaría como coseno de x tranquilo y abajo tendríamos seno a la 3. Esta integral se, se va a ver más sencilla cuando la tengamos dentro de la expresión porque mira que abajo tienes seno de x, que es la derivada del seno de x es el coseno de x y la tienes en la parte de arriba. Ahí podríamos aplicar cambio de variable más adelante. Recuerda que esto lo vamos a meter dentro de la integral. Y mira que hay una sumatoria, es decir, que vamos a integrar esto más la integral de esta. Pero cuando vayamos a integrar esta, todavía la podemos reescribir y separar en otros términos. Te invito a que vayas pausando el video y vayas reescribiendo. Yo no he borrado nada, ¿ok? Y ahorita vamos a hacer un, un zoom out para que la pizarra como queda todo el proceso. Entonces de acá vamos a volver a escribir en tal caso qué es lo que vale el 1. ¿Te acuerdas que 1 es igual al seno cuadrado más coseno cuadrado? Vamos a volver a repetirle ese proceso para separarlo en otras, en otros términos, entonces mira que allí tendríamos seno cuadrado más coseno cuadrado y se puede volver a separar en otras fracciones, esta lo voy a dejar por acá, ok, entonces de aquí vamos a copiar y pegar esta, nos quedaría una suma, de esta no se, se va la del coseno, de esta se va la del seno, ok, y nos estaría quedando así, seno cuadrado de x, más, dame un segundito que te voy a colocar aquí el más, coseno cuadrado de x, más todo este término y mira que podemos seguir simplificando, aquí tendríamos seno cuadrado se fue con el seno de abajo, coseno cuadrado se fue con el coseno de abajo y la expresión va a quedar de esta bella y preciosa forma. Este seno cuadrado quedaría aquí, este quedaría acá. Miren cómo voy a reescribir todo bien bonito. ¿Quién es seno de X sobre coseno de X, muchachos? Ya la tienen clara. Esa es la tangente. Es decir que, como ese término es el que está quedando de reescribir la expresión original, es como si te dijeran, calcula cuál es la integral de la tangente. Y la integral de la tangente ya por tabla la tenemos. Ya estamos claros de cuál sería la integral de la tangente. Tiene que ver con un logaritmo neperiano, así que activos. Coseno sobre el seno, ¿quién es? La cotangente. Entonces mira cómo estamos reescribiendo la expresión original. Atención, sería la tangente, ¿ok? La tangente de x más la cotangente de x más esta cosa que está aquí. ¿Ok? Ahora bien, vamos a resolver... Y reescribir todo. Resulta que la expresión original que nos dieron a nosotros, esa expresión original, la vamos a ir trabajando y la vamos a ir reescribiendo. Vamos a hacer el zoom out para que veas cómo quedaría todo el proceso. Entonces, aquí te puedes dar cuenta de todo lo que hicimos. Al final fue un trabajo netamente trigonométrico, algebraico y trigonométrico, con la intención de reescribir que el cos la cosecante de la 3 de X por la secante de X. Mira que nos da esta esta suma de tres términos y nos quedaría la integral de cada uno. La integral de la tangente más la integral de la cotangente más la integral de ese coseno de x sobre seno a la 3 de x que se vuelve más sencillo porque ese sí se hace por cambio de variable directo. Entonces, en conclusión, todo eso que está ahí, muchachos, es para realmente concluir lo siguiente, valga la redundancia, que esta integral que está acá es equivalente a calcular la integral de esto que estaría aquí abajito. Mira que lo voy a colocar por aquí así, sería la integral, mira cómo me voy a quitar, la integral de estos tres. Y a todos ellos se coloca al final obviamente un dx, ¿ok? Todos, todos los términos se le colocaría un dx porque es una suma en ese caso de integrales, ¿listo? Entonces, es te lo estoy dejando así como para que tú lo puedas interpretar, lo puedas razonar. Mira todo el proceso que hicimos. La integral de la tangente por tabla ya sabemos que es el logaritmo neperiano de la secante de x. La integral de la cotangente ya sabemos también que es el logaritmo neperiano del, del seno de x por tabla. Ya lo vimos en la parte conceptual, ya tenemos claro de cuáles son esas integrales de funciones elementales que la vamos a, a utilizar acá. Entonces, ya tenemos eso claro, nos pasamos para acá un momentico, vamos a hacer zooming de esto ahora para trabajar esas tres integrales y te puedes percatar que lo que nosotros necesitamos es calcular tres integrales por separado, básicamente. Entonces mira cómo lo voy a escribir, la integral de la tangente de x de x más la integral de la cotangente de x de x más... La integral del coseno de x, atención aquí que habíamos dicho ahorita, que era con cambio de variable, ¿por qué? Porque mira que si llamamos a una variable seno de x, la derivada es coseno de x de x, y ahí está, entonces quedaría 1 sobre u a la 3, y se te fue por ahí, ¿no? Trabajaríamos con lo que sería la integral de una expresión polinómica. La integral de la tangente, people, Vamos a escribirla aquí una vez. Sería el logaritmo neperiano, recuerda que el logaritmo tienes que obligar a que lo que esté dentro tiene que ser positivo, por eso se le coloca valor absoluto. Logaritmo neperiano de la secante de x, como la secante puede darnos valores negativos, tú tienes que obligar a que eso sea positivo. Tú no puedes permitir que el logaritmo se le saque el logaritmo neperiano a un número negativo. Eso no existe. Más la integral de la cotangente, que en este caso es el logaritmo neperiano del de seno, ¿Okay? De el seno de x tienes que también obligar a que sea el valor absoluto para que sea positivo, más esta integral que todavía no sabemos quién sería. Entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis acá, vamos a resolver nuestra bella y preciosa integral. Sabemos que esta integral si decimos que u es igual al seno de x, de u es igual al coseno de x de x. Listo. Sustituimos, resolvemos, ya de aquí en adelante se vuelve mucho más sencillo. Mira, por favor, que el coseno de x de x es de u. ¿Okay? Mira que el coseno de x de x ya automáticamente para nosotros es de u. Sustituimos que ahí tenemos de u y abajo tendríamos u elevado a la 3. ¿Por qué? Porque el seno de x es u. Ya lo podríamos escribir así. O, si te gusta más, si te parece más interesante de esta manera tú podrías dejarlo así mejor, 1 sobre u a la 3 y esta integral te quedaría u a la menos 3 de u y ya sabemos cómo hacemos entonces esta integral, ¿sí o no? Le sumamos 1, aquí básicamente sería sumarle 1, entonces sería u elevado a la menos 2 y el resultado que obtienes lo divides acá, entonces mira que yo puedo escribir como menos un medio de u a la menos 2 y en el fondo esa sería nuestra tercera integral que aquí le sumamos una última constante. Recuerda que ahorita aquí arribita, cada una de estas integrales se les va sumando una constante. No la he colocado porque al final queda una última constante que se va plasmando. Entonces ya sabemos que es eh, menos un medio de u a menos 2, pero recuerda que u es el seno. Por lo tanto sería menos un medio del seno de x... Mira que el seno de x es el que está elevado a la menos 2 completo, por lo tanto, tú podrías voltearla, ¿ok? No es el arcoseno, mira que es por potenciación menos un medio del seno de x a la menos 2. Si eso es así, tú podrías trabajarlo como menos 1 sobre dos veces la cosecante cuadrado de x. ¿Ok? ¿Por qué? Porque abajo quedaría, en ese caso, bueno, si quieres dejarlo arriba como cosecante, es mejor, Quise decirte que quedaría abajo como el seno cuadrado de x más c, que es lo mismo, ahí ya va que yo me equivoqué, es lo mismo a menos la cosecante cuadrado de x sobre 2 más c. O, que tú quieras colocar aquí afuera, menos un medio de la cosecante cuadrado de x más c. De esa manera tendríamos la última integral. Ya tú ves de verdad cómo prefieres escribirla. Lo que te quise decir es que al tener seno de x a la menos 2 por ser negativo, lo puedes escribir en la parte de abajo o lo transformas como cosecante de una vez. Entonces esta es la última integral que nos faltaba a nosotros, ya hicimos la resolución y nos vamos ahora para la expresión que teníamos en el principio. ¿Recuerdas? ¿Qué dijimos? Mira, ya va la integral de la cosecante de la 3x por la secante de x es lo mismo que le saques la integral a esos tres términos que se estaban sumando, estos tres que están aquí, la integral del primero, segun, del, del primero y el segundo ya la sacamos acá y nos faltaba sumar esta última integral. Entonces en ese caso tú dices, si eso es así, vamos a hacer el sumin acá para terminar de sustituir y me quito yo porque estoy como atravesado y colocamos acá, por ser un negativo pues básicamente aquí, Quitamos ese negativo y nos quedarían estos tres términos que están acá. Aquí tendríamos ya la resolución de nuestra integral. Si tú quieres, puedes buscar cómo puedes plasmar acá esa, todo, esa, todo eso del logaritmo neperiano. Mira que se están sumando, a ver si los puedes juntar, si los puedes dejar así, de qué manera lo puedes ir trabajando. Porque, por ejemplo, la secante es el inverso del coseno. Entonces, mira que tendrías logaritmo neperiano de... 1 sobre el coseno de x, porque es el inverso de la secante, más el logaritmo neperiano del seno de x, menos este término. Y estas son propiedades de los logaritmos. Aquí yo no estoy trabajando con integrales ya. ¿Qué propiedad del logaritmo voy a utilizar? Cuando tengo una suma de logaritmos, es el logaritmo del producto. Entonces, si tengo el logaritmo neperiano del producto de 1 sobre el coseno por el seno, eso es lo mismo que el seno de x sobre el coseno de x, y adivina quién es el seno sobre el coseno, la tangente, entonces mira que aquí yo puedo transformar y quitar todo esto como logaritmo neperiano de la tangente de x menos esta cosa, y nuestra bella y preciosa constante, ¿qué quiere decir esto?, que ya nuestro resultado sería este que está aquí, y recuerda que es lo que hacemos aquí en Epsilon Academy, buscamos nuestra expresión original, nuestra integral original que está, nos estaban pidiendo, colocamos acá nuestra integral, buscamos el resultado final, que es esta que está aquí, el logaritmo natural de la tangente, del valor absoluto de la tangente de x menos el medio, bla bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Lo sustituimos acá y así hacemos el cierre de nuestro ejercicio. De esa manera hemos llegado entonces al final de nuestra integral, Vamos a hacer zoom out para que tengamos en cuenta todo lo que trabajamos y todo lo que hicimos. Mira que matemáticamente primero lo que hicimos fue lo que está de este lado, reescribir la cosecante de la 3 por la secante de x, de x en estos tres términos, pura trigonometría. Al separarlas tienes la integral de la tangente que es este, la integral de la cotangente que es este y esta integral por cambio de variable la hemos resuelto, que es eso que se ve en la parte de abajo. Vamos a quitarme aquí un momentico para que veas esto, que es esta partecita que está acá, que es la integral que acabamos de resolver, ¿ok? Que lo voy a colocar aquí para que veas con mejor orden qué es lo que está sucediendo. Entonces, recapitulo. Separamos primero todo esto en tres términos. Después que tenemos los tres términos, la integral de esta, la integral de esta es conocida, y nos queda la integral de esta, que para calcular esta integral que está aquí, nos vinimos para acá, cambio de variable, chupulú, chupulú, y llegamos a nuestro resultado sin problema, que sería este que está aquí. Luego regresamos y volvimos a hacer la sustitución, que esta integral nos da esto. Ahora, ¿qué hicimos acá? Pues que el logaritmo natural de la secante más... El del seno, cuando se multiplican estas dos cosas, seno por uno sobre coseno es la tangente. Y ya de esa manera llegamos a nuestro resultado final. Y con eso, mi gente, miren que pudimos llegar a que el ejercicio, básicamente este, sería nuestra resolución de esa parte práctica. ¿Qué les parece? A mí me encantó este ejercicio. Es demasiado completo, es demasiado práctico. Te invito a que le eches un vistazo, que lo trabajes, que lo chequees y... Que sigamos acá, practicando, aprendiendo, porque en Epsilon Academy lo que se aprende no se olvida. Ya sabes que la clave aquí está en el manejo conceptual de la trigonometría, del álgebra y de hacia dónde deseas ir para poder realizar esa integración. Moraleja, aprender, siempre necesitamos estar practicando. Y por último, deriva esto, deriva esto para que tú veas que te da aquella expresión. Chao, chao.